Para hacer un rico arroz con leche hay que poner un litro de leche en una cacerola. En lo posible adentro. Media taza de arroz. Esto debe ser hecho con absoluta delicadeza. Un tercio de azúcar. Y un chorrito de vainilla. Con una cuchara de madera entrevegar Así no gachamos la cacerola. Luego, fuego lento. Son las 10 y 10. A las 10.40 estará pronto. Son 30 minutos de cocción en la mezcla. A continuación, 4 huevos. Pero solo las yemas. Las claras no. Con un tercio de azúcar. Un chorrito de vainilla. Revolvemos. Son 25. Y ahora vamos a poner a batir. El preparado, el batimento, deberá ser hecho con mucho cuidado para que se bata uniformemente durante 15 minutos. Mientras tanto, hierve la otra preparación. Luego son 10 y media y sigue hirviendo. Esa es mamá. Y yo sigo revolviendo y sigo batiendo. Hemos terminado el batimento, ha quedado así. Entonces ya podemos mezclar... ...el batimento con la preparación, sin que se nos caiga, cuidado. Está muy caliente. Ahora, ya podemos sacarlo del fuego... ...y colocarlo en un recipiente apropiado para que enfríe. Ponemos el contenido de la olla en un recipiente y lo tapamos, pero dejando espacios para que salga el vapor. Lavamos y una hora después, cuchara. Espero que hayan entendido, porque mi francés es un poco cerrado. Me dispongo a abordar el problema de la definición de literatura a través de la metáfora del arroz con leche. Porque el arroz con leche puede ser una metáfora. Porque... Porque todo puede ser una metáfora si la metáfora está en quien mira y no en la cosa en sí. Y ese arroz con leche sí que está en mí. Porque me lo comí. Confieso que la falta de ingenio y la torpeza que han demostrado a aquellos que se han ocupado del problema me resulta francamente exacerbante, intolerable, vergonzosa. A veces siento que no puedo seguir lidiando con eso. Tal vez nobleza obliga, solamente salgaría a John Martin Ellis, Londres 1936 y su paralelismo entre la literatura y las malas hierbas. Cuando empleamos una palabra como mala hierba, yu, yu, yu, no experimentamos dificultad alguna. Para los jardineros representa una dura realidad del mundo objetivo. Las malas hierbas pueden existir, las perseguimos e incluso podemos pagar a alguien para que nos las arranque. Sufrimos una molestia y tal vez hasta pérdidas económicas si perdemos la batalla contra ellas. Nadie puede decir que sean objetos inconcretos, pero cuando intentamos definir la palabra mala hierba, las cosas se hacen más problemáticas y el concepto puede muy bien llegar a ser inconcreto. El que haya intentado explicar a sus hijos qué son las malas hierbas y los haya visto después diezmar su jardín en la creencia de que le están ayudando, sabrá que es algo increíblemente difícil de hacer. En esos momentos nos sentiremos inclinados a decir, al igual que cuando encontramos dificultades para definir la literatura, que todos sabemos qué son las malas hierbas y que cuando los niños se hagan adultos ellos también sabrán. Teoría de la crítica literaria. Un análisis lógico. John Martin Ellis, 1974. Brillante, pero es la excepción a la regla, y no deja claro cómo se solucionaría el problema de la definición de literatura, sino que nos recuerda que tampoco podemos definir con exactitud qué son las malas hierbas, aunque podamos actuar frente a ellas, y que los niños son destrozones por naturaleza. Lo primero que deberíamos hacer con respecto a las categorías que empleamos para entender la realidad es no forzar a la realidad a que entre en ellas. Adelante, realidad. Entra, entran en mis categorías. Veremos y si después te dejo salir. Tampoco forzar esas categorías a acabar en toda la realidad, con sus complejidades y sus relaciones de poder intrínsecas. ¡Vamos, categorías! ¡Salgan a comerse al mundo! Lo mejor es tratar de ser descriptivos y no expresarnos sobre lo que no sabemos. Perseguir la claridad, ajustarse a un camino sencillo y no buscar sutilezas conceptuales solo porque nos guste ser sutiles. Es la manera más exacta y fértil de enfrentarse a este problema. A todo problema. A mí siempre me verán abogar por la sencillez. Cuando comento que mi postre preferido es el arroz con leche, recibo respuestas muy diferentes. Para algunos, el arroz con leche es un postre delicioso. Para otros, un asco. Y me llama la atención que el asunto despierte tantas pasiones. Es curioso también que yo mismo piense que el arroz con leche es delicioso, pero que puede ser un asco. He probado arroces con leche que francamente eran un asco. Y sin embargo, en otras versiones, sigue siendo un postre delicioso. Mi preferido, sin dudas. Entran en juego gustos personales, por supuesto, pero deberíamos tomar en cuenta algo importante. Llamamos arroz con leche a cosas muy distintas. De hecho, la receta puede variar tanto que lo único que tengan en común es que dentro de su receta tengan arroz y leche. Nadie osará preparar un arroz con leche sin arroz o sin leche. Pero el arroz y la leche, aunque necesarios, no son suficientes. Coloque en un recipiente una taza de arroz y una taza de leche e intente comerse eso. No sería un arroz con leche. Claro, aunque usted pueda llamarlo así por motivos estrictamente técnicos. Falta la receta. Y hay muchas recetas para el arroz con leche. Si usted acepta que eso es una receta posible, discúlpeme, pero a su casa no voy a comer ni loco. Definidas como conjuntos de ingredientes y procedimientos, las recetas dan por resultado objetos con propiedades. Por ejemplo, el arroz con leche puede quedar más cremoso o más lechoso muy dulce o menos más o menos vainillado la rae dice que esa palabra no existe qué tonta más blanco o más amarillo más pesado o inclusive con gusto a limón Sí, algunas personas le ponen ralladura de limón algunas personas le ponen limón a todo la expresión objeto con propiedades es equívoca, porque un objeto todo objeto no es otra cosa que un conjunto de propiedades un racimo propietario Mire usted, de manera abstracta, de manera muy abstracta, los objetos son solo conjuntos de propiedades. Pero como hay muchas recetas que dan por resultado objetos diversos, y esos objetos pueden llamarse de la misma forma, un momento, eso me suena. ¿No ocurre lo mismo con la literatura y la variedad de objetos a los que se aplica el término? Existen varios objetos diferentes, varias colecciones de propiedades, que son llamadas literatura. Pero cuando buscamos la propiedad definitiva, necesaria y suficiente para identificar un objeto como literatura, fracasamos. No hay en la literatura un arroz y una leche que tengan que estar sí o sí. Y aunque los hubiera, pienso en la escritura y en la función poética, por ejemplo, podrían ser propiedades necesarias, aunque no suficientes. Hay mucha escritura ingeniosa que no es literatura solo por ser escritura ingeniosa. Mire cualquier manual de electrodoméstico, una tesis doctoral, un artículo periodístico de un diario, un libro de matemática, mi cuenta del supermercado esta mañana que me dio la cajera Silvia, que tiene dos hijos, de 8 y de 5, Alexis y Julián, y que se divorció porque el marido tomaba y le daba por... Me pregunto entonces... ¿No será que lo que buscamos son combinaciones de propiedades en los objetos y no una propiedad en particular? ¿No será que cada propiedad cobra relevancia para definir un objeto como literario solamente en relación a otras que interactúan con ella? ¿No será que hemos estado luchando contra el ángel de la polisemia toda la noche como Jacob? ¡Qué triste! Así, lo que llamamos ficción, forma parte de algunas combinaciones de propiedades en ciertos objetos que llamamos literarios. Pero ya hemos visto que el concepto de ficción es problemático, y que debe ser acotado en tiempo y espacio a una comunidad, o mejor, a nuestra comunidad lo que necesariamente señala su actualidad. No obstante, hubo y hay teóricos que lo aceptan sin reparos, como René Wellek y Austin Warren, y que inclusive pretendieron que se trata de la propiedad necesaria y suficiente de la literatura. Recordemos. El núcleo central del arte literario ha de buscarse, evidentemente, en los géneros tradicionales de la lírica, la épica y el drama, en todos los cuales se remite a un mundo de fantasía, de ficción, las manifestaciones hechas en una novela, en una poesía o en un drama no son literalmente ciertas, no son proposiciones lógicas. Teoría literaria Welleck y Warren, 1942, páginas 30 y 31. A la ficción como exposición de hechos no ocurridos en realidad, deberíamos entonces adosarle los adverbios aquí y ahora, que vienen a explicitar que para nosotros las cosas son de ese modo aquí y ahora. Y algo más. Si bien es aceptable el hecho de que la ficción cumple un papel muy importante para la literatura, tendríamos que tener en mente algo. La ficción posee manifestaciones claramente no literarias, por ejemplo en los medios audiovisuales. Deje Dejemos atrás de la cuestión de si, en sus orígenes o para otra comunidad, un relato fue o es ficción. Ficción aquí y ahora significa que pertenecemos a una comunidad que hace algo en particular. Leer como ficción cierta historia que llega a ella, como las intervenciones de los dioses en la vida de los guerreros griegos y troyanos, o de gran Yahvé en los avatares del pueblo hebreo. Que nadie se confunda, no se escriben ficciones para eludir, por inmadurez o irresponsabilidad, los rigores que exige el tratamiento de la verdad, sino justamente para poner en evidencia el carácter complejo de la situación, carácter complejo de que el tratamiento limitado a lo verificable implica una reducción abusiva y un empobrecimiento. El concepto de ficción, Juan José Sar, 1997. Eso que llamamos mitología es una forma ingeniosa de esconder el concepto de ficción impuesto aquí y ahora al pasado. Si alguien leyera como la narración de una realidad fáctica la creación del mundo en seis días del libro del Génesis de la Biblia por ejemplo, deberíamos ser lo suficientemente frontales para señalar eso es ficción eso no ocurrió de ese modo si es que así lo creemos, y quitarle el carácter de documento o testimonio histórico. Advertencia, el carácter documental o testimonial es aceptado como sustituto del carácter ficcional para algunas combinaciones literarias. Emergerá con la negación de realidad fáctica la ficción aquí y ahora, aunque podamos tener junto a nosotros a alguien que crea que no lo es y esa persona viva aquí y ahora. Pero en relación a ese conocimiento en concreto y lo que esa persona cree, no se encuentra dentro de nuestra comunidad. Tal vez convendría hablar de ficción en mi comunidad. Uno de entre muchos, muchísimos ejemplos posibles es el episodio de la aparición de Tetis en el canto primero de la Ilíada. Aquiles, Después de ser despojado de Briseida por los heraldos de Agamenón, se dirige a la playa y pide a su madre que Zeus lo honre por lo que acaba de ocurrir. Interviene entonces el narrador. Oyóle la veneranda madre desde el fondo del mar, donde se hallaba la vera del padre anciano, e inmediatamente emergió como niebla de las espumosas ondas. Sentóse al lado de aquel que lloraba, acaricióle con la mano y le habló de esta manera. «Hijo, ¿por qué lloras?» ¿Qué pesar te ha llegado al alma? Habla, no me ocultes lo que piensas para que ambos lo sepamos. Ilíada, Homero, Segalá y leya Tetis, ninfa del mar, hija de Nereo, escucha el ruego del gran Aquiles y hace algo indiscutiblemente imposible y poético. Sale del mar transformada en niebla. Como si vivir en el fondo del mar fuera posible. Luego, acaricia a su hijo y le pide que le cuente por qué llora. ¿Por qué llora el chiquito lindo de mamá? ¡Asesinito despiadadito! ¡Y arrasadorcito de ciudades! Recuerdo como si fuera ayer cuando destripaste a tus primeros cautivos tenías tres añitos. Posiblemente nadie creerá aquí y ahora que eso ocurrió así, allí y entonces. No importa cuánto lo hayan creído antes. Tal vez alguno por discutir esgrima que no sabemos si realmente ocurrió. Que tal vez haya pasado. Dando muestras de un cinismo y una voluntad de confundir propias de un imbécil. Pero la mayoría de nosotros no creen ninfas ni en metamorfosis poéticas. No erraré en absoluto si afirmo que para una comunidad a la que pertenezco el episodio es ficción o mitología, que no es sino otra manera de decirlo. Toda mitología está dentro de la ficción, aunque no toda la ficción sea clasificable como mitología. Pero ojo, la realidad a veces puede demostrar que la ficción no era tal. Si no, pregúntele a Shileman y su descubrimiento de las Troyas. Y nótese que esa comunidad se define solamente en relación a esa creencia. Puede haber muchas que nos diferencien, y de hecho las habrá, pero no esa. La literatura tiene como medio a la palabra escrita. Se entiende la tentación de que exista algo llamado literatura oral, pero esa terminología es un contrasentido. Según René Welleck y Austin Warren, una de las objeciones que se hacen al término literatura es que sugiera, por su etimología de litera, su limitación a la literatura escrita o impresa, porque es palmario que toda concepción lógica y cabalmente trabada ha de comprender la literatura oral. Welleck y Warren, 1942, página 27. ¿Por qué? ¿Por qué es palmario? ¿Porque no deberíamos restringir el objeto de estudio de la literatura? ¿Porque nos veríamos obligados en pleno siglo XXI a admitir la existencia de formas artísticas innominadas? ¿Salvajes aún? ¿Técnica y teóricamente huérfanas? ¿A medio camino entre la literatura, la recitación improvisada, la música, la pintura, el mimo? ¡El mimo! ¿Y la danza? ¡Por Dios, que vuelvan los juglares! La recitación de poemas no escritos, de relatos de tradiciones que se han mantenido de generación en generación, forman parte de algo que no debiera llamarse literatura. No obstante, eso no les resta ni relevancia cultural, ni valor estético, ni implica su abandono como objeto de estudio de la antropología y de la literatura. ¿Cuándo transformamos a esos objetos en literatura tal y como la entendemos actualmente? ¿Cuándo la fijamos por escrito y la leemos con un valor estético o testimonial relevantes? Y por supuesto, la estudiamos como literatura, que no es menor, ojo. ¿Era literatura cuando se recitaba? No, pero no por ello era poco importante. En todo caso, habría que situar esos objetos dentro de la tradición oral o la mitología de un pueblo. Pero el concepto de literatura está ligado a la palabra escrita. Si yo recito un poema a mi amada, pongamos por caso, y pongamos por caso que tuviera una amada, ambos sabremos que se trata de algo que habré escrito o que ha sido escrito por otra persona. En ese caso, es literatura. Pero si solo lo improviso mirándola a los ojos... ¡Qué lindo que me recites! ¡Te amo! ¡Te amo tanto! Pero no puedo estar contigo. ¡Chao! Técnicamente no es un objeto literario, sino una forma de arte de recitación basada en la oralidad. Pongámosle el nombre que queramos, pero si le llamamos literatura oral complicaremos a la teoría. Literatura oral es un oxímoron. De todos modos, entiendo que esta afirmación va en contra de una tendencia ya tradicional que ha sedimentado y que será resistencia lógica aceptable. No tan lógica ni tan aceptable, pero es la resistencia típica de las personas a las que les da pereza pensar. Demetrio Esteban Escalderón, el catedrático español, en la entrada oral-escritura de su diccionario de términos literarios de 2016, original de 1996, señala que la expresión literatura oral fue creada por Paul Sevilló. Creada por Paul Sevilló en 1881 y utilizada por los etnólogos para designar determinadas formas de discurso tradicional como mitos, cuentos, leyendas, proverbios, epopeyas, canciones, etc., este conjunto multiforme de manifestaciones de la tradición oral se ha convertido igualmente en objeto de investigación de otras disciplinas, antropología, folclore, sociología, lingüística, historia literaria, narratología, etc. Diccionario de términos literarios, Esteban Escalderón, 2016, página 936. Y en la página siguiente aparece lo medular del problema, la inclusión o no dentro del campo de estudio de la literatura de las manifestaciones periféricas discursos de personas que no ocupan lugares de poder o que son marginadas por cuestiones ideológicas. Sobre la importancia que la tradición oral ha tenido para la historia de la humanidad, basta recordar el hecho de que las civilizaciones arcaicas han sobrevivido, por ejemplo en las diferentes etnias africanas, asiáticas o indoamericanas, gracias a esta tradición. Lo mismo ocurre actualmente con las culturas marginales en los países desarrollados. Esteban Escalderón, 2016, página 937 me pregunto si un etnólogo sabe lo que es la literatura y nos lo puede explicar a los profesores de literatura. Ya mismo me voy a poner a googlear qué es la etnografía para explicarles a qué se dedican. Es curioso porque ningún fanático de la inclusión y de la apertura terminológica, ningún antropologista de las letras... Otra palabra que no existe Ningún paladín de lo otro O defensor de minorías injustamente maltratadas Soy blanco, varón y heterosexual Lo lamento Soy malo Habrá de negar seriamente el hecho de que lo primero que hace Al detectar un discurso culturalmente relevante En un medio no letrado Es escribirlo Lo salva así de las contingencias De una existencia solamente ligada a las costumbres De determinado grupo humano a los hechos, lo transforma en literatura a través de la escritura. El problema de si existe una naturaleza oral y una escrita para la literatura es equivalente al de si existe un teatro escrito y un teatro representado. El teatro escrito sería el llamado en la tradicional y lamentable teoría de géneros, género dramático, y cabría justificar aquel verso repetido miles de veces. Las obras dramáticas han sido creadas para ser representadas perpetuándose así la mentira de que realmente existe una finalidad puntual detrás de la escritura de toda obra dramática la teatralidad es como si confinásemos a una clase de novelas como novelas de baño y las clasificamos así porque según la tradición todos los escritores de novelas de baño las crearon para descansar juiciosamente sobre la cisterna y ser leídas en momentos de sublime intimidad Ojo que esto es lo más común del mundo, ¿eh? Novela de misterio, novela de amor, novela de detectives, cuento de ciencia ficción, novela de fantasía... Siga las convenciones al conducir. Su comportamiento debe ser lo más previsible que se pueda. ¿Acaso no habría entonces que llamar de manera distinta a la música cuando su existencia es escrita y cuando su existencia es solamente sonora? La diferencia con la distinción tradicional entre drama y teatro radica en las capacidades de los espectadores. Si pudiéramos imaginar las alturas y las duraciones de sonidos solamente con la visualización de su expresión gráfica, como algunos músicos, no tendríamos problemas, pero la mayoría de los seres humanos somos ineptos para eso. Nadie, por muy discutible y fundamentalista que resulte o que se autoperciba, negará que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, es una obra literaria. Lo fue cuando se publicó en los albores del siglo 17 en 1605, cuando la modernidad tenía unos jóvenes 100 años. Y probablemente lo seguirá haciendo. Si no han de cambiar las convenciones culturales que las valoran y validan. Y los vivos de ahora estemos todos muertos. Y en ella vemos ficción aquí y ahora. Y escritura aquí y ahora. Pero en algunos escritores, como el norteamericano de origen alemán Charles Bukowski, 1920-1994, un ejemplo entre muchos. La anécdota real y la ficción se mezclan de tal modo que no sabemos cuál es cuál. Y nos vemos sorprendidos por la narración de un mismo episodio en más de un libro, como el puñetazo que le dio a su padre cuando pretendió refregarle el rostro en su propio vómito, confirmando aparentemente que se trata de un episodio autobiográfico propuesto a través de la literatura en un contexto ficcional. Bukowski entonces narra dos veces en dos libros diferentes un conflicto puntual y los detalles son los mismos. Agreguemos que gran parte de su obra es autobiográfica y que su alter ego Henry Chinaski Claramente encarna las vivencias personales del autor entre el alcohol, las prostitutas y la miseria. De todos modos, nada de eso importa. Lo leemos y punto. ¿Dónde comienza la ficción y dónde termina? Es algo que se come el oscuro confesionario de la escritura y forma parte del juego. Existen géneros como la crónica, el diario o el testimonio donde aparentemente no se cumpliría el requisito de la ficción aquí y ahora. Ni que hablar del ensayo. O esto que no sé muy bien cómo llamar. ¿Y qué pasa con obras como Un cuarto propio de Virginia Woolf, donde ficción, realidad y filosofía se funden de manera inseparable? La belleza o singularidad de la expresión difícilmente sería un rasgo distintivo de toda la literatura. Aparece y desaparece. Dentro de una misma obra puede predominar, como en un poema, aunque puede no existir en absoluto en un cuento, una novela o un testimonio, o ser intermitente. Por lo tanto, diremos que es una propiedad más a tener en cuenta en las colecciones que llamamos objetos literarios. Hasta ahí, ni suficiente ni necesaria. Es difícil afirmar sin temor a cometer un error garrafal que alguna obra no funge como testimonio de una época o de un modo de pensar. Merecería un desarrollo exhaustivo independiente, pero ciertas obras artísticas concentran su atención en ello. Por eso se las llama testimonios y actualmente se las clasifica como un género aparte. Aunque un diario, una crónica, un ensayo o inclusive una novela, un cuento o un poema sean estricta y profundamente testimonios. El carácter testimonial no se puede separar de cualquier manifestación artística. Así que no es ni necesario ni suficiente. Es endémico. A veces se sitúa en primer plano y otras no. Una obra de arte, por fuerza y sin posibilidad de evasión, representa alguna forma de pensar y de sentir. Inclusive si pretende escapar de hacerlo, su tesis será sencilla. El artista es libre. Puede haber arte independiente de todo pensamiento. Pobres dadaístas, meros prestidigitadores en la historia del arte. La pretendida evasión al caos, a la irracionalidad, no es otra que la razón representada, su tesis. Un pensamiento del artista propuesto a través de su obra. Esa es la endemia a la que me refiero y de la que habló a su modo Jean-Paul Sartre en 1948 a partir de la noción de compromiso, planteándola como una necesidad política. Pero algunas obras como la Biblia, que a su vez es un conjunto de obras, tienen una relevancia cultural que por sí misma parece una propiedad determinante para merecer su inclusión en el corpus de la literatura. La relevancia cultural no tiene por qué ser religiosa. Obras como los clásicos grecolatinos poseen relevancia cultural y no religiosa. Inclusive el enorme William Shakespeare la tiene más allá de su belleza. Relevancia cultural es otra manera de decir aprecio. Relevancia cultural aquí y ahora debería ser la expresión completa. Con facilidad se admitirá, admitirás, usted admitirá, que muchas veces llamamos de la misma forma a cosas que son muy distintas. Por ejemplo, y volviendo al inicio, varias recetas darán por resultado preparaciones a las que llamamos arroz con leche. Tal vez algunas no sean de nuestro agrado, pero no por eso dejarán de ser arroz con leche. Y lo mismo con la literatura. A continuación las recetas de la literatura aquí y ahora. Impresionables y celíacos, abstenerse. ¡Ey! ¿Qué pasa Está bien, está no toco más, no toco más, no toco más. Después cuando... Mira, mira. Después cuando me vengas a pedir. Yo no voy, yo no toco más. Receta 1. En un soporte electrónico o analógico que sirva como medio de transmisión de información, vierta. 1. Una taza de escritura. Hay gente que la sustituye por oralidad, pero no queda igual y terminan por aceptar que la escritura es imprescindible. Ahórrenos el berrinche y madure de una vez. 2. Una taza de ficción. Asegúrese de que el lector sepa que se trata de ficción aquí y ahora. En ocasiones este ingrediente se sustituye por una ficción que pide ser tenida como no ficción, pero engorda igual. No crean todo lo que le dicen. Desconfíe. Los diarios, las crónicas y los testimonios también contienen ficción. 3. 200 gramos de disposición gráfica particular del texto. Use el molde del párrafo y la voz narrativa o mecha me acotaciones entre diálogos. Si se refiere a los llamados tradicionalmente dramas, no repita más eso de textos para ser representados. Deje de dar pena. Use su mente. 4. Puede incluir una cucharadita al ras de formas particularmente apreciadas de expresión verbal. Verá que salen de lo común o no dependiendo de lo triste que sea el medio en el que usted se mueva. Un buen día puede ser una expresión plena de poesía cuando usted usualmente recibe un gruñido como saludo matinal. 5. Asegure de presentar el plato de una manera aceptable como obra literaria de acuerdo a las expectativas vigentes en nuestra comunidad, en un libro con una cubierta atractiva y de ser posible, colocando discretamente la palabra novela o cuentos. Así nadie os hará gustar con palabras científico su preparación. También puede colocar la palabra teatro, aunque le advierto que meterá la pata y alguien en algún lugar del mundo sonreirá malevolamente. Tal vez yo. 6. Espolvoree con el nombre de alguna editorial conocida, o por lo menos de alguna editorial. Si no, será leído fatalmente con lástima. Recuerde, los amigos son los peores. Receta 2. En un soporte electrónico o analógico que sirva como medio de transmisión de información, vierta. 1. Una taza de escritura. Ya le dije lo de la oralidad, no me haga repetir. 2. Una tasa de expresión de realidades subjetivas, sentimentales. Asegúrese de que el lector sepa que se trata de su sentir o del de alguien que lo representa a usted en el asunto. Atención. En ocasiones este ingrediente puede cambiarse por la tasa de ficción o inclusive pueden ir los dos en cantidades indeterminadas variables y misteriosas. 3. 200 gramos de disposición gráfica particular del texto en el soporte. En lo posible, revuelva hasta que le quede en verso. Si lo desea, una pizca de rima, aunque no sea imprescindible. Lo mismo con el ritmo, la musicalidad y los encabalgamientos. 4. Una cucharada sopera de formas particularmente apreciadas de expresión verbal. Sus comensales estarán esperando algo de eso si presenta la preparación bajo el rótulo de poesía, aunque puede hacerles entender de un golpe de libertad formal y sobriedad lingüística a esos amotinados, que el que manda es usted y no ellos. ¿Qué le pasa? ¿Le gusta el poder que también es lindo? 5. Asegúrese de presentar el plato de una manera aceptable como obra literaria según las convenciones vigentes en nuestra comunidad. En un libro con una cubierta atractiva y de ser posible, colocando discretamente la palabra poemas o poesía, así nadie os hará degustar con paladar científico su preparación y sabrán que usted Habla de corazón. 6. espolvoree con el nombre de alguna editorial conocida, o por lo menos de alguna editorial. Si no, será leído fatalmente con lástima. Tengan en mente que el mundo está lleno de mentirosos y de mediocres aduladores. Receta 3. En un soporte electrónico o analógico que sirva como medio de transmisión de información, seleccione y vierta algunos de los ingredientes de las recetas 1 y 2 de manera tal que le sirvan para hablar de un tema filosófico, pero sin el rigor necesario para hablar de filosofía en serio. A continuación, 1. Desarrolle un tema filosófico según opiniones personales. Felicitaciones, acaba de obtener un ensayo. Sería lindo de su parte que no recocinara algo ya recontracocinado, pero vaya usted. 2. Asegúrese de presentar el plato de una manera aceptable como obra literaria según las convenciones vigentes en nuestra comunidad. En un libro con una cubierta atractiva y, de ser posible, colocando discretamente la palabra ensayos. Así nadie os hará degustar con paladar científico su preparación. Advertencia, ha apostado a un público minoritario. 3. «Espolvoree con el nombre de alguna editorial conocida, o por lo menos de alguna editorial, considere que su público apenas será mayor que el de los poetas, porque la poesía no se vende. No se vende no porque los poetas no quieran. Así que probablemente no haya editoriales interesadas en usted, salvo que sea particularmente conocido por otra de sus actividades laborales o se monte en el avioncito de papel del odio. El odio vende mucho» odie a alguien que sea muy bien visto odiar. Las combinaciones podrán variar, pero la construcción de estas categorías abstractas a considerar, y que yo he llamado metafóricamente recetas, será lo más cerca que estaremos de definir qué es la literatura. Sí, lo dije. Históricamente, el problema surgió porque nos planteamos como proyecto viable la definición dentro de un modelo que buscaba una propiedad necesaria y suficiente. Pero sencillamente no la hay. Y no es un fracaso aceptar que no la haya. Porque no la hay. Es ser realistas. ¿Deberíamos inventarla si no la hay? No, ese es nuestro hallazgo. Hubiéramos fracasado renunciando a priori a todo intento. Pero algunas veces hay que volver a empezar, sobre todo si hemos tomado malas decisiones. Abstráiganse los ingredientes de la receta y se verá que ninguno es determinante, sino la relación entre ellos en conjuntos sistémicos, escogidos históricamente que obligan a que culturalmente aceptemos aquí y ahora, como objetos literarios, a ciertos objetos y a otros no. De manera más sintética y menos metafórica, podrían esquematizarse las propiedades de los objetos tenidos por literatura aquí y ahora de este modo. Como podemos ver, aquí tenemos un modelo de cómo serían las conexiones entre las propiedades de acuerdo a lo que llamamos habitualmente, tradicionalmente, novela. Se uniría la ficción para mi comunidad, la escritura y las estrategias peculiares de presentación para mi comunidad. El libro, la tapa, que diga novela, la extensión. Luego eh, habría un aprecio una comunitario también, que estaría conectado. Y yo vinculé algunos elementos. Por ejemplo, señalar la oposición entre la ficción y la exposición singular de hechos presuntamente acontecidos, más propias del testimonio, ¿no? Lo señalé con rojo como en oposición. Y a la expresión de sentimientos siempre la dejo vinculada porque es imposible quitar del todo, ¿no? Siempre hay una tesis de fondo. Lo que dije para la novela también afecta al cuento, así que no voy a entrar en muchos detalles al respecto. Salvo que la novela es, por lo general, mucho más extensa que un cuento, pero no tenemos una marca ni tenemos uno, un límite. Eh, en este caso, con la poesía hay más diferencias, porque si bien tenemos la escritura también, tenemos las estrategias peculiares de presentación, el aprecio hay algunas estrategias peculiares de expresión que están vinculadas al discurso poético y esta esta parte de aquí es importante la parte de expresión de sentimientos porque cobra un, una importancia que antes no tenía de pronto en la novela aunque no en todas las novelas puede haber novelas que sean muy sentimentales no por aquí abajo siempre conectada a la expresión de pensamientos este sería entonces el, el esqueleto de la unión de propiedades aceptadas para la poesía en general las diferencias entre los tipos novela, cuento, poesía, drama, testimonio, ensayo y los que vendrán quedan reducidas a las variantes, vagas e inexactas por supuesto, de combinación entre las propiedades. Su aceptación comunitaria como literatura es histórica, cultural, política y comercial. Así que no nos hagamos los distraídos pretendiendo razones inmanentes donde hemos dejado de entrar racionalidades ajenas a esquemas exclusivamente técnicos. Y... Sobre todo esto, flota una nata de realidad dolorosa. Para seguir con la metáfora de repostería, digamos. El pensamiento deambula, fluye, choca y emerge fragmentariamente bajo un mar de envidias, rencores, simpatías temporales y amores fanáticos, que son lo humano. Es por eso que en la realidad, en la vida, no hay sitio seguro e inconmovible para la verdad. Y dijo el poeta. Estoy solo entre materias desvencijadas, la lluvia cae sobre mí y se me parece. Se me parece con su desvarío, solitaria en el mundo muerto, rechazada al caer y sin forma obstinada.